Thank mm -hmm. you. es el contenido, José el envase, tengo mil enemigos apuntados con láser, los inmovilizo disparando una pistola Taser, deja que repase algunos de los que fueron a clase, Después, no es por enfado, no es una fase, ya sé, algún día pasaré, yo sí dejaré frases, hasta que se desangrase, le clavaré así, una puñalada por cada bit de la base, desde tu barbilla cortaré hasta el pecho, sacaré la columna vertebral en este corte estrecho. ¿Me jodiste? Mal hecho. Cuando me salpique tu sangre estaré satisfecho. No me tienten los que pusieron la amistad en mi frente, para luego clavarme una puñalada de repente. Lamentablemente, ¿Qué? Puede dolerte. Tus últimas horas serán un infierno, mal la suerte. Como si fueras mi juguete voy a someterte. Eres mi tente, te tengo Torturas con metales incandescentes, hasta que me supliques tu propia muerte. Muros si y te suicidas, venga va, tómalos. Uno escudo siente la angustia como atrapado en un sarcófago. Con cirios y utensilios, siento alivio por grabar en vídeo, como meter una katana hasta tu esófago. Te tolera, tan solo es mi cólera, el día menos pensado iré a por ti. Toc toc, vuelvo en estado de shock con un arsenal de stock para haceros picadillo con más cuchillos que John Locke. Oh no, es pronto. Lo noto con porque no habrá stop. Sacerdotes abusando con azotes no es enigma, es doctrina, a mí me anima a dejarles mi firma. Mensajero de Dios. Causantes de dolor es un favor que silencie vuestra voz Dios de dé un par de estigmas. Ja, ja. ¿Quieres carne? Toma un Big Mac, tic tac, juego con sus cuerpos a ser cirujano de Nip Tac. Me encanta, pero Tanta muerte y cómo se desangran, encharcan toda mi cripta. No me ganas, soy más de odios que de dramas. Vería por gusto a políticos arder en llamas. Jamás, preguntes cómo, así funciono. La venganza tomo antes de servir como abono. Disecciono con dagas. Si de pequeño me intimidaste, ¿cómo? Sin razón alguna. Una noche emergeré en tu habitación desde la bruma. A fixarte con una bolsa la forma más oportuna. Tus pulmones se fuerzan por respirar, los revientos con una vacuna bajo la luna se esfuma culpa ninguna procura no caer en esta laguna porque no habrán dudas aunque tengas curiosidad no veas a la oscuridad ya que nadie podrá escuchar tus gritos de ayuda No te tolera, tan solo es mi cólera El día menos pensado iré a por ti Al fin necesitaba hacer, soltar esto como el comer Te parece enfermizo pero a mi dulce como la miel Llenaré mi bañera también de la sangre de cien Víctimas despiertan mi hambre ilícita bajo esta piel Esa puta, puta que intento acoplarse en casa y trajo el debate Mamá, deja que la mate, que la ahogue en el bate, reintoxique con colgate la lengua que usa para merpollas con estos alicates, esto es para ti carroñero, por haber ido a por mis obras, aprendiendo a ser compañero y prefiriendo focas zorras. ¿Te gustó mi vertedero? Debido a tus maniobras, os meteré en el maletero, ese placer ya no se borra. A los dos os ataré a bloques de hormigón, Dios os lanzaré al mar, para ello va, drogalos con gargantas cortadas, el agua llegará más rápida a vuestros pulmones y también al estómago. Es tu ex, mírala, te hice, dice hice, la pídala como las sílabas, divide así en mil partes con bisturí. Bolivia sus amígdalas, andan no grita ya en la careta quítala. No será la misma persona, pero tengo la misma memoria. La venganza no se perdona y da buen sabor de victoria. Un asesino, si soy inofensivo, tonto. Eres rencoroso. Lástima no darte cuenta pronto.